Bueno, hice este video breve porque quizás le parezca otro editor de texto. La mayoría tiene capaz por default un editor de texto. Cuando lleguen el día del examen, previsualizar el cuestionario. Se les va a abrir opciones múltiple choice. Ustedes tienen tiempo para hacer las cuentas en su hoja y con hoja y papel. Luego de ello, seleccionan la opción que consideren. Pueden quitar la elección. Y acá abajo les va a aparecer al final de todo el cuestionario el lugar donde vamos a pedir que eh, o inserten o adjunten, de acuerdo a lo que les dijo cada docente de su comisión, vuestra resolución. Les va a aparecer este editor de texto, creo que es el que tiene la mayoría, no importa, acá va, si dejan la mano un ratito aparece algo que dice imagen. Entonces eso les permite insertar una imagen en esta parte que es como un editor donde uno puede escribir lo que quiera, y si no... Si el docente les pidió que adjunten, acá abajo aparece adjuntar. Bueno, Vamos a insertar imagen en el caso que les pidan que inserte la imagen de ustedes, que ya tendrán en el rígido o en algún lado. Van a insertar imagen y se les abre esta opción. Introducir URL, no, no van a poner una dirección de internet, van acá, examinar repositorios. Ahí van a buscar la imagen en su rígido. Y acá hay varias opciones, van a subir un archivo. Estas son opciones dentro de la nube, otros lados de, del Moodle. Subir un archivo. Subir un archivo, les va a aparecer seleccionar el archivo y van a abrir el rígido o van a buscar en vuestras carpetas. Por ejemplo, seleccionamos una cualquiera y ponemos eh, subir este archivo. Acá aparece esto, propiedad de la imagen, y va a estar reclamando que le pongan un nombre, pongan el apellido de ustedes, de esas imágenes, así ya sabemos, y van a guardar imagen. Y ahí ya está la imagen colocada. ¿tá? Si hubo algún error y quieren borrarla, es simplemente pinchar y delete. ¿tá? Si a la vez el docente quiere que les adjunte la imagen, van abajo, adjuntar imagen, nuevamente aparecen varias opciones, locales, estos son lugares, sitios del Moodle de ustedes. No, subir un archivo. Subir un archivo, van a seleccionar archivo, esto, bueno, subir un archivo, seleccionar archivo ¿tá? y buscan la imagen que quieren subir ¿tá? y ahí la van a subir como adjunto. A veces hace falta ponerle un nombre, no, eso depende, fíjense, y ahí está como adjunta. Entonces ustedes han respondido el cuestionario en multiple choice, han insertado la imagen, han hecho aclaraciones si quieren poner alguna aclaración ahí o adjuntarla si el docente les dice que la adjunte. Llegado eso, terminar el intento. Y puede ser que aparezca listo, enviado automático, o en este caso, enviar todo y terminar. Vean que acá dice volver al intento, pueden modificar si todavía están a tiempo, enviar todo y terminar, y ahí les pide una confirmación. ¿Estás seguro que querés terminar ya el examen y enviar? Sí, todo. Y aparece eso. Y les vuelve a aparecer el examen, ¿tá? con respuesta, finalizar la revisión de ustedes, pero ya está cargado, y finalizan la revisión. Listo, hasta luego.